Hola. La salud cognitiva se refiere a la capacidad del cerebro para procesar información y realizar actividades mentales de manera efectiva. Incluye la memoria, el aprendizaje, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones. Mantener una buena salud cognitiva es importante para mantener una calidad de vida óptima y prevenir enfermedades neurodegenerativas. Algunas formas de mantener una buena salud cognitiva incluyen mantener una dieta saludable y equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, desafiar el cerebro mediante actividades mentales, mantener relaciones sociales y emocionales saludables y controlar el estrés y la ansiedad.